Eh, bueno, eh, agradeceros vuestra presencia al acto que tenemos esta tarde, un diálogo acerca no, del un trabajo. Lentito, Silvia, sí. cógete el micrófono, porque ¿sí? Sí. hay algunas que tienen la puerta? <risa> que <risa> está ahí detrás de la puerta. Rompido, pero aquí ya no sé si Lo que no sé es que no Hola. Sí, ¿Se oye al final, Sí. Bueno, pues como os decía, buenas tardes, bienvenidas a este acto sobre el trabajo de cuidados, perspectivas y políticas que organizamos desde FUER. Y bueno, antes de empezar me gustaría trasladar algunos agradecimientos especialmente a la librería de Mujeres y Compañía, que nos han apoyado y han colaborado con Fuen para poder organizar la sesión de esta tarde. También organizar, por supuesto, a las ponentes, eh, bueno que no han dudado, la verdad, en ningún momento, de aceptar eh, desde el comienzo nuestra invitación a participar. Y, por supuesto, a, a vosotras, que nos acompañáis esta tarde en la sesión. Bien, con el motivo de la redición del libro del trabajo de cuidados, eh, historia, teoría y políticas, cuyas autoras son Cristina Carrasco, eh, Cristina Borderías y Teresa Tons, pero también con motivo de las fechas en las que nos encontramos, a escasos días de, de conmemorar y seguir en las reivindicaciones y en las luchas feministas en el próximo día 8 de marzo, bueno, pues, pues nos parecía una ocasión excelente, para plantear una sesión como esta, una sesión en la que vamos a abordar la significación, la delimitación del trabajo de los cuidados y que pretende también abrir un campo de análisis de en qué situación nos encontramos respecto a esta cuestión, la centralidad que tienen en el plano social, económico, político y también bueno, pues plantear las oportunidades y los retos que en el contexto actual eh, bueno, se están sucediendo en torno, en torno a esta cuestión. Bien, pues para ello esta tarde contamos con, con la participación de tres intervinientes que son referencia en, en la cuestión de los cuidados. Os las presento muy brevemente. Eh, Alicia Ríos que es doctora en perspectiva feminista y economía aplicada. Eh, es también miembro del área de teoría de género y políticas de equidad de, del Instituto de Mujeres y Cooperación. Después contamos también con la participación de Silvia López, doctora en ciencia política y Derecho, eh, es investigadora y docente también de pensamiento feminista contemporáneo y actualmente está dirigiendo bueno, la colección editorial de las imprescindibles. Eh, bueno Por último, Yayo Herrero, antropóloga, educadora, profesora y activista social y también bueno, pues, investigadora de referencia en el ámbito de la ecología social y el ecofeminismo, y el ecofeminismo tanto dentro como fuera eh, de nuestras fronteras y bueno, yo soy Lucía Vicente, me voy a encargar de la moderación del diálogo inicial y también del espacio de debate que vamos a abrir después y bueno, pues simplemente ya os he señalado un poco el propósito de la cuestión que nos reúne esta tarde, la idea es trasladar algunas preguntas que sitúen la cuestión de los trabajos de cuidados, intervenciones que os iré planteando y bueno, la idea es eh, abordar las cinco o diez minutos, algunas os las haré quizá a una de vosotras, pero sentiros completamente libres de precisar, matizar o bueno, pues, eh, apuntar cualquier elemento que pueda surgir. Después, como os decía, abrimos un espacio de debate hasta la finalización del acto, que calculamos será en torno a las 9. Y bueno, si os parece, sin más dilación, comenzamos esta parte inicial de diálogo. Eh, bueno, aunque no tenemos mucho tiempo para realizar un recorrido muy exhaustivo de los acontecimientos o los hitos que históricamente nos han ayudado a delimitar qué entendemos por los cuidados, sí que, bueno, desde una aproximación más general, pues eh, la primera pregunta sería para Yayo qué entendemos o qué acontecimientos desde esa perspectiva histórica nos han ayudado a, a establecer la significación que hoy tenemos sobre estos trabajos de, de cuidados. Ay, a ver, Sí. Bueno, ya bueno, buenas tardes a, a todas y un gusto poder, poder estar aquí compartiendo este espacio con vosotras y un gusto como siempre estar en esta, en esta librería, ¿no? Bueno, en realidad eh, si miráramos históricamente, eh, o sea, yo tengo que decir que, que una buena parte de lo que conozco sobre los cuidados históricamente es básicamente lo que he aprendido en el libro. Quiero decir que, que, que yo vengo de otro, de, otro, de otro campo, pero sí que la lectura, sobre todo de la aproximación histórica que hace Cristina Borderías, me ha resultado eh, pues tremendamente sugerente. ¿no? Y comparto algunas cosas de las que yo he aprendido y, y que, me, que, me, que me sirven un poco en el, en el trabajo cotidiano que, que realizo. ¿no? Bueno, entendemos como trabajo de cuidados, digamos, el conjunto de todas aquellas tareas, eh, el, el conjunto de to todos aquellos tiempos que son eh, que para realizar, digamos, tareas complejas, que no son solamente las tareas domésticas de atención concreta a los cuerpos, sino que, como insisten las autoras, eh, tienen también una parte intensa de dedicación emocional, están cruzadas por los afectos, están cruzadas por las subjetividades y de alguna manera entonces hablamos de una serie de tareas complejas que permiten mantener, reproducir cotidiana y generacionalmente la vida, ¿no? la vida humana estamos hablando. Luego, haré alguna precisión de lo que han incorporado los diálogos, digamos, con los ecofeminismos, que yo creo que es, que es interesante, ¿no? Y digo que en esa delimitación histórica que, que he podido ir aprendiendo, sobre todo de Cristina Borderías y de algunas de las otras autoras, eh, que, y también de escuchar algunas veces los trabajos de, de mis compañeras de, de mesa, ¿no? Eh, una cosa que me ha llamado la atención, claro, es lo diferente que ha sido la concepción de los cuidados a lo largo de la historia, ¿no? Y en concreto, eh, la diferente, el diferente planteamiento de lo que se entendía por cuidados, por ejemplo, que nos viene de la antropología de la familia o de los estudios tradicionales de la familia en las sociedades preindustriales con respecto a las sociedades posteriormente industriales. ¿no? Trabajos de cuidados eh, que requerían, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el cuidado de las personas, mucho menos tiempo. Estamos hablando de, eh, digamos, de esperanzas de vida mucho más cortas Estamos hablando de momentos en los que la infancia no se prolongaba tanto como se prolonga en la época posterior, sino que hablamos de, de momentos en donde las criaturas de 7 u 8 años empezaban a trabajar eh, pues como sirvientes, o en el campo, o lo que fuera, eh, muy pronto. ¿no? Y donde además la delimitación eh, de los trabajos que, que actualmente denominamos de cuidados no estaba marcada, digamos, desde, desde el punto de vista de género. Digamos que había tareas que tenían que ver pues, con el hilar, con el preparar alimentos, eh, con, con el mantenimiento de cuestiones que posteriormente fueron asociadas directamente a la feminidad normativa, eh, que eran mucho más compartidas en sociedades preindustriales con respecto a lo que luego es la sociedad industrial, en donde, eh, bueno, pues... Aunque muchas veces miramos a, a los proletarios como hombres que iban a las fábricas, en el momento del nacimiento de la sociedad industrial son muchísimas las mujeres que trabajan en el espacio externo, ¿no? pero sí que se empieza a producir todo un proceso de encierro de esas tareas de cuidados más en el marco doméstico y se va de alguna manera definiendo un trabajo de cuidados que empieza a ser muchísimo más intensivo en tiempo. Es decir, muchas de las teorías higiénicas, la desinfección, una concepción radicalmente distinta de la limpieza en el hogar y sobre todo una hiperresponsabilización a las mujeres de la salud, de la superación, digamos, de las altas tasas de mortalidad infantil que había en aquel momento, se produce. Eh, eh, digamos como un, un proceso a partir de la revolución industrial y, de, y del nacimiento sobre todo ya estamos hablando de finales del siglo XIX, principios del siglo XX ¿no? un proceso de eh, digamos de ideología de la domesticidad radicalmente distinto que además incorpora una enorme cantidad de trabajos que en las sociedades preindustriales no se realizaba, es decir, que sí que se produce a lo largo de la historia un Cambio notorio en lo que se denomina cuidados, en la forma de realizarlos y en la forma de asignarlos. ¿no? Y esa marcada responsabilidad digamos, social de las mujeres en el ámbito del cuidado, en el ámbito eh, digamos, de, de, de la salud, sobre todo en el entorno familiar... Eh, de la salud sobre todo de las personas más pequeñas va condicionando mucho lo que ahora mismo entendemos por trabajo de cuidados que además desde mi punto de vista esto cada vez se hacen más complejos es decir, lo que se va exigiendo eh, a la maternidad sobre todo pero a la, a, a, es decir, al hecho de ser padres y madres ¿no? y lo que se va exigiendo también en sociedades muchísimo más envejecidas con más altas esperanzas de vida pero con importantes cambios en las pirámides demográficas es una intensificación importante del trabajo de cuidados, una dificultad para realizarlos cuando aún están mayoritariamente feminizados. ¿no? Entonces, ahí aparecen bueno aparecerán después mucho de lo que hemos denominado crisis de cuidados. ¿no? Eh, si lo miramos no tanto desde una perspectiva histórica, sino desde una perspectiva económica y ahí bueno pues eh, Alicia ha trabajado muchísimo en, en ello. ¿no? Si lo miramos desde esa perspectiva económica, eh, la aparición y todos los debates de los trabajos de cuidados lo que vemos es que eh, son bastante más recientes. Es decir, los eh, en la economía aparece con mucha fuerza todo el tema del debate y del trabajo de cuidados prácticamente a partir de los 90. ¿no? Es ahí cuando empiezan a producirse pues un montón de elaboraciones y de producciones, tanto en el ámbito académico, pero también en el de los movimientos sociales, a raíz eh, del tema de trabajo de cuidados. Y yo diría eh, que esas aportaciones, sobre todo lo que de alguna manera denuncian, es esa falaz división que establece la economía entre aquello que llama económico y lo no económico, que es todo aquello que no está contabilizado en las cuentas económicas del sistema. O esa división que ejerce entre aquello que llamamos productivo y lo reproductivo, como si lo reproductivo fuera algo desconectado de lo productivo y no la base sobre la que se puede sostener. ¿no? Igual aparecen todos los debates eh, que denuncian la diferencia que hay entre el trabajo como empleo y el trabajo que no es empleo y que por no tener no tiene ni nombre. Es decir, todavía muchas personas le llaman sus labores al, al, al trabajo que se hace en el ámbito, en el ámbito doméstico, en ¿no? ¿no? el espacio del hogar. Y luego, por, para terminar esta, esta parte, decir que desde mi punto de vista hay un trabajo, claro, yo voy a tirar para, para el terreno de los ecofeminismos, no hay un diálogo tremendamente rico cuando se incorpora la mirada eh, también del ecologismo y de la ecología social. ¿no? En, en el libro, por ejemplo, esa mirada la encarna una autora que a mí, me encanta y a la que le debo muchísimo, que es Mary Mellor, ¿no? que a mí me, me gusta mucho el, la aproximación y el enfoque que hace a toda la cuestión del, del, del ecofeminismo, aunque ella no lo llama ecofeminismo, lo llama más bien feminismo verde, o habla de ecología y feminismo. ¿no? Eh, y es eh, bueno, el tomar conciencia de que para que haya producción en términos capitalistas hay una precondición que es la producción de vida. Es decir, que el capitalismo, básicamente, como sistema económico, lo que ha hecho ha sido relegar el mantenimiento de las condiciones de vida a aspectos absolutamente invisibles de la economía. Estamos hablando, desde luego, de la incautación de una enorme cantidad de horas de trabajo realizadas mayoritaria por, mayoritariamente por mujeres, que, entre otras cosas, producen para el modelo económico una materia prima esencial, que es la mano de obra, es decir, la producen cotidiana y generacionalmente y la regeneran cotidianamente en ese espacio oculto y por otro lado, de la incautación, en este caso también, de una cantidad ingente de recursos de la corteza terrestre o de los excedentes, eh, digamos, de los ciclos naturales que proporcionan también un flujo incesante, hasta que cese, de lo que denominamos materias primas, que también son esenciales para mantener el propio proyecto, el propio proceso productivo. Es decir, sin ese espacio que sostiene la vida y que es lo que las economistas feministas y los economistas ecológicos han situado en la parte oculta de ese iceberg con el que se puede metaforizar la economía, sin esa parte lo de arriba no existe. Pero a la vez, cuanto más crece lo de arriba, Cuanto más crece la esfera productiva entendida en términos capitalistas, mayor impacto y mayor deterioro se produce en las partes ocultas. ¿no? Y así pues han ido apareciendo lo que denominamos crisis de cuidados y lo que denominamos también crisis ecológica eh, y ecosocial, que yo creo que no la podemos, o yo al menos no, no ya no las puedo ver separadas, las veo completamente de forma conjunta. ¿no? Bien, en cuanto a las cuestiones que hemos abordado de esta delimitación, este proceso histórico que ha modulado también en nuestra aproximación a los trabajos de cuidados, eh, bueno, ciertamente puede que muchas de nosotras, entre nosotras haya un cierto consenso sobre qué entendemos por cuidados la importancia que tienen estos, estos cuidados, lo, el reconocimiento, pero también sabemos que existen claras diferencias a la hora de aproximarnos a estos trabajos de cuidados desde otras perspectivas consideradas dentro de, del enfoque de género, incluso dentro del propio feminismo. Hay posturas en las que eh, podemos señalar eh, bueno, pues ciertos puntos eh, distantes o que pueden separar posiciones divergentes. Al respecto, eh, Silvia, ¿cuáles serían, por ejemplo, los principales puntos de separación respecto a la cuestión de los cuidados que pueden ayudarnos a situar en concreto el feminismo dentro de estos enfoques de género y bueno, las posibles diferencias también que podemos encontrar ya dentro de esa perspectiva feminista en torno al trabajo de cuidados. Bueno, muchas gracias en primer lugar por la invitación, muchas gracias a, a todas por venir. De alguna manera eh, hablar de cuidados es hablar de nosotras mismas, ya que como seres humanos vamos a necesitar cuidados en un momento u otro de nuestras vidas y como mayoría de mujeres que somos seguramente también eh, estemos en una posición de, de cuidar, ¿no? de, de ser nosotras mismas eh, cuidadoras. Eh, la verdad que la pregunta me parece muy sugerente y creo que la voy a abordar de una manera un poco heterodoxa, eh, porque hablar de cuidados y de feminismo nos podría llevar por muchos lugares distintos y yo he elegido tres, eh, en primer lugar, eh, hablar de cuidados y feminismo creo que es hablar en primer lugar de autocuidado. Y creo que es muy interesante ver cómo los feminismos, y especialmente los feminismos contemporáneos, están poniendo el tema del autocuidado en el centro. Eh, por ejemplo, con, con esta frase maravillosa de una autora maravillosa como es Audre Lorde, que decía que el autocuidado es parte de nuestra lucha política. ¿Por qué? Porque el autocuidado está desafiando un modelo patriarcal, que está dictando que las mujeres son seres para otros eh, y por tanto el autocuidado es esa conciencia de nosotras de nosotras para nosotras y también es un desafío al sistema eh, capitalista, ¿no? que nos quiere medir eh, de acuerdo a lo que producimos. Nos quiere medir de acuerdo a lo útiles que seamos, a un sistema que está minando nuestras vidas, nuestra salud y en algunas ocasiones está precarizando nuestras vidas y nuestro futuro. Por tanto, cuando, te, cuando observamos la literatura feminista contemporánea en materia de autocuidado, eh, no estamos hablando del autocuidado eh, que se basa en el consumir, consumir, consumir, y en que es un acto egoísta, autocentrado, en absoluto. Cuando el pensamiento feminista contemporáneo, eh, contemporáneo está hablando de autocuidado, está hablando de cómo el cuidado hacia nosotras mismas forma parte de una trama de cuidados más amplia, donde está el cuidado mutuo y el cuidado a nuestro entorno. Y en esta trama de cuidados estamos desafiando a la vez, un sistema patriarcal y un sistema capitalista que entran en alianza y que desde luego no vela ni por nuestra salud, ni por nuestro bienestar, eh, ni por el de las nuestras. Eh, por tanto, eh, me parece interesante eh, empezar por ahí. Colateralmente, toda la literatura eh, que empieza incluso en Simón de Beauvoir, por decir a alguien que, que conocemos todas bien, eh, desde Simone de Beauvoir toda la crítica que se está haciendo de, desde los feminismos al amor romántico se puede entender también como una parte del feminismo, como una parte del pensamiento que está hablando de cuidado y de autocuidado. ¿no? Eh, Simone de Beauvoir tiene esta eh, cita súper conocida que dice que eh, cuando la mujer va a amar eh, no para abandonarse, sino para encontrarse, no para huir, sino para afirmarse. Si eso no es autocuidado... Ya me diréis, ¿no? igualmente la literatura más reciente también que, que se está eh, haciendo como crítica al amor romántico. ¿no? Eh, creo que hablar de cuidados es también eh, hablar o tomar conciencia de la manera en que nos cuidamos a nosotras mismas como gesto político desafiante. Quería un poco empezar por ahí eh, esta, esta parte de, de mi intervención. En segundo lugar, la categoría de cuidados, una categoría central, eh, en el pensamiento de las autoras que, que, que nos están nutriendo ¿no? vuelvo a Simone de Beauvoir ella decía que eh, la mujer que le gusta eh, a este sistema que ya no, ella no nombraba todavía como patriarcado pero que la mujer mujer eh, que ella la llama así en el segundo sexo la mujer mujer es esa mujer que el sistema modela porque le viene bien a sus intereses esa es la mujer mujer la mujer que cuida, la mujer eh, que se da lo que ella dirá, eh, la mujer apta para la jaula. ¿Cuál es esa jaula? Tanto en Simón de Beauvoir como en toda la literatura que va a venir posteriormente. Eh, pienso en Kate Millet, pienso en Sheila Robodam que acaba de eh, reeditarse Mujeres, Resistencia y Revolución. ¿Cuál es esa jaula? O esas jaulas, o esas trampas que ellas también llaman. La familia y el matrimonio. Es decir, son autoras que están poniendo los dilemas de cuidados en dos instituciones patriarcales fundamentales, la familia y el matrimonio. Y están diciendo, por ejemplo, que Kate Millett en política sexual dirá que la resolución del dilema de los cuidados pasa porque los hijos no sean cuidados exclusivamente por las madres, por el núcleo familiar. Habla ya de la socialización del cuidado de los hijos, por ejemplo. Es muy interesante que todas estas formulaciones, o gran parte de estas formulaciones, vienen de eh, autoras de raíz marxista una posición que en cierta manera podría encarnar eh, toda la crítica a los cuidados que está haciendo Federici, que por cierto tiene un capítulo eh, en este libro que, que hoy venimos a, a presentar. Eh, por lo tanto, la categoría de cuidado es una categoría eh, que las autoras <coughs> consideran central en el debate sobre eh, la liberación de la mujer, ¿no? eh, por decirlo en sus, en sus eh, propios eh, términos. Es muy interesante, y, y con esto cierro este punto, es muy interesante, por ejemplo, ver cómo ya en el año 1949, en el segundo sexo, Simón de Beauvoir ya decía eh, hay un problema de cuidados fundamental, que es el que tiene que ver con el cuidado de los hijos, con el cuidado de las criaturas, cuando la madre trabaja. Y ella plantea el núcleo del problema de la conciliación en los mismos términos en los que lo estamos planteando ahora. Para la mujer es mucho más difícil conciliar, cuando está eh, trabajando en el mercado eh, formal de trabajo. Y además ella ya en 1949 dice, y parte de esta dificultad es que los trabajos de las mujeres no son trabajos, son esclavitud. Por lo tanto es aún más difícil la tarea de conciliar. Con esto quiero decir que tenemos toda una genealogía que nos está hablando de cómo el núcleo de quién cuida, que al final es la pregunta fundamental, está en el núcleo mismo de la sujeción y de la opresión de las mujeres. Y en tercer lugar, y para acabar esta primera intervención, quería hablar de cómo se ha tratado el tema del cuidado en el contexto de las políticas públicas ¿no? que es también uno de los temas centrales de este libro que comentamos hoy. Desde las políticas públicas se ha se han hecho análisis extraordinarios eh, haciendo conversar la ciencia política, la sociología y el trabajo social. Y de nuevo, desde estas disciplinas, se ha eh, lanzado esta pregunta de quién cuida. ¿Cómo las políticas públicas están intentando responder a esta pregunta de quién cuida? Y hemos encontrado dos respuestas. La primera es que quien ha de cuidar son las familias. Y aquí tenemos todo... Eh, eh, eh, los sistemas de prestaciones económicas a las familias, por ejemplo el cheque de bebé, o las prestaciones económicas eh, para solventar los temas de dependencia, son prestaciones económicas para que el cuidado <coughs> siga ocurriendo en casa. Esa es la acción política fundamental eh, que han eh, ideado nuestras políticas públicas. ¿Cuál es la alternativa? que Es la alternativa dominante en los modelos nórdicos del Estado del Bienestar. Quién cuida es el Estado quien debe cuidar a través de servicios públicos de cuidado accesibles y universales. Por lo tanto, cuando formulamos esta pregunta de quién cuida desde la acción política, tenemos dos modelos que entran en tensión. El modelo familista frente al modelo de los servicios públicos de cuidado. ¿Qué sucede con el modelo eh, familista de las prestaciones económicas que recaen eh, a las familias? ya sea por nacimiento de hijos o para el tema de la dependencia, que efectivamente el cuidado lo siguen soportando los hombros de las mujeres. Y eso, eh, como comentaba ya yo hace un momento, tiene consecuencias materiales, abandono del mercado de trabajo, eh, cuestiones relacionadas con pensiones más bajas o pensiones inexistentes, verte abocada al mercado informal de trabajo, eh, Jornadas parciales no deseadas, etc. Pero también tiene efectos inmateriales, que a mí me parece que siempre debemos de recordar. Cuando una mujer eh, no elige cuidar, sino que se ve abocada a cuidar, porque no hay servicios públicos de cuidado, su presente y su futuro están embargados. ¿Por qué? Porque hay una inacción política. O hay una acción política que la está llevando a eso. Y yo creo que estos efectos inmateriales en el presente y en el futuro, en la salud, en los deseos, en, la, en el futuro que estas eh, cuidadoras pueden proyectar, también eh, lo debemos rescatar para, para el debate. En línea con lo que hemos estado eh, comentando, dentro también de estos aportes, de estos debates, incluso de estas, de estas eh, problemáticas en torno a los cuidados, eh, bueno, yo creo que también es importante resaltar aquellos debates o cuestiones que eh, desde el feminismo, pero incluso desde otras corrientes, han salido autoras también desde la perspectiva eh, marxista. Bueno, destacar algunos de esos debates que han contribuido a, a delimitar, esas, a contraponer ciertas posturas respecto a los cuidados, pero que sobre todo han contribuido a visibilizar, a reconocer. Esos trabajos, quizá uno de los debates que a mí se me plantea eh, habitualmente tiene que ver con el de la distribución, el reconocimiento, que viene a partir del tema de las políticas, yo, que, yo creo que conecta. Pero, ¿cuáles destacarías en tu caso, Alicia, respecto a las cuestiones de dar visibilidad, importancia y reconocimiento a las cuestiones de cuidado? Bueno, muchas gracias en primer lugar por la invitación, por la mesa tan querida y por la eh, librería que también nos acoge siempre. Eh, bueno, el debate, como habéis señalado las dos y sobre todo Yayo, el debate sobre el trabajo doméstico eh, se configura especialmente a partir de los años 60, que es una época dorada del capitalismo. Pero realmente, tal y como conocemos los cuidados ahora, empiezan a gestarse a mediados del 18 con esta oración del liberalismo económico y, y todas las políticas colonialistas, etc entonces, a partir de entonces eh, se establece una relación familiar que no había existido antes, que tiene que ver con la propiedad privada. O sea, se configura la propiedad privada como central, el Estado también es un garante de que las personas tenemos derecho a la libertad y a la propiedad privada y el pacto entre personas, o sea, pasan a dividirse las esferas dentro de esta dicotomía público-privado, trabajar fuera de casa, trabajar dentro que antes no existía, porque la casa y la fábrica eran lo mismo, pues dentro de, este, de esta concepción público-privado las mujeres que forman parte de la esfera pública son consideradas prostitutas y no garantes de ninguna protección y las mujeres que pasan a formar familias y a casarse establecen lo que se ha conocido en términos marxistas como el pacto de protección por sumisión, que aunque nos resulte eh, anacrónico y tal es, es el motivo por el que tres mujeres fallecieron ayer en este país. O sea, ese pacto de protección por sumisión y de propiedad privada, o sea, que hace un, como un, eh, un imaginario de que los hombres tienen derecho al cuerpo de las mujeres, al cuerpo de sus mujeres, y también a violar a las mujeres que están en las calles, eso llega hasta nuestros días. Pero eh, todo esto configura un sistema de trabajo en el que lo que se queda dentro de la casa es trabajo no considerado trabajo, y lo que está fuera es lo que tanto el liberalismo económico como el marxismo, como su espejo obrero, consideran trabajo. O sea, hay una ceguera histórica que podríamos pensar, bueno, es una ceguera porque es poco trabajo. Bueno, el, el, informe, el último informe de Oxfam nos dice que el trabajo eh, doméstico no remunerado, cuidado, eh, el remunerado es, va por otro lado, el no remunerado eh, triplica toda la industria tecnológica del mundo. O sea, no estamos hablando de que sea un trabajo mínimo, un trabajo que se hace en pocas horas, es una cantidad y gente de trabajo, las que nos dedicamos a eso lo sabemos, o sea, que las que nos, mm, a, tenemos cuidados de personas a nuestro cargo, de plantas, de animales, etcétera sabemos que eso no tiene vacaciones, ni tiene horario, ni tiene... Entonces, este olvido histórico dura hasta los años 60. Y en ese momento, de, como decía, de época dorada del capitalismo, surgen unas voces discordantes, pues Margaret Benston, eh, Juliet Michel, etcétera que empiezan a decir... Al principio asimilando el análisis materialista de la historia que dice que, bueno, ya sabéis, no lo de la explotación de los obreros, el, el, el capataz saca la plusvalía, que es lo que convierte en beneficio, pues utilizando este análisis materialista de la historia quieren hacer una analogía con cómo las mujeres son explotadas. Entonces, lo que dicen es, nosotras producimos la materia fuerza de trabajo, o sea, nosotras producimos obreros, que el capitalista eh, extrae como plusvalía, no nos paga, por ese trabajo, pero sí eh, para él genera un beneficio. Entonces, bueno, al principio intentan asimilar el, el, el materialismo histórico de una manera estricta y no llegan a ningún sitio, porque se dan cuenta de que el patriarcado excede con mucho el capitalismo. Y entonces, ahí surge un debate muy interesante que tiene como resultado, en primer lugar, considerar trabajo, no solo el empleo, que es el trabajo que realizamos por nuestras casas por intercambio de dinero, sino también... Todos los trabajos que realizamos dentro, a cambio de nada, que como las dos habéis señalado, se han complejizado muchísimo, es decir, ya no es solo cuidar, lavar, cocinar y no sé qué, sino que son gestiones en el banco, es planificar, es autocuidado, también lo podríamos meter dentro de, me parece muy, muy sugerente tu intervención, o sea, son muchísimos trabajos que antes no eran considerados trabajo y que si hablamos con propiedad, son trabajo. Y un trabajo muy duro, porque un trabajo que tiene lesiones psicológicas, que tiene lesiones físicas, etcétera. Y luego otra de las cosas que tuvo como resultado este debate tan interesante es eh, el tema de... Eh, ay, se, me ha, se me ha ido, pero bueno, ahora lo, lo recogeré. Bueno, por una parte señalar como trabajo. Eh, bueno, voy a ir al, al tema del reconocimiento y la redistribución porque me parece también muy interesante. Eh, que son, es la tensión que hay en, en todas las políticas que se han llevado a cabo desde entonces. Las primeras, políticas, las primeras medidas políticas dirigidas a la redistribución de la riqueza para no dejar a las mujeres excluidas de la ganancia de un salario, etc., iban dirigidas a salarios para las amas de casa. De hecho, en, las, en los años 70 hay una campaña internacional impulsada por María Rosa de la Costa eh, en muchos países que exige salarios para las amas de casa. Pero aquí hay un problema de identidad, de, de lo que llamamos políticas de reconocimiento que es. Si las amas de casa reciben un salario, van a ser ellas siempre y, se, y esa identidad no va a cambiar las que realicen esos trabajos. ¿no? Entonces, entró un poco en tensión eh, bueno, esta política de, de redistribución con la de reconocimiento. A partir de los años 90, el feminismo, en opinión de muchas politólogas, se estanca en, una, en un debate que tiene que ver más con la identidad que con las políticas y medidas dirigidas a la redistribución económica, al reconocimiento de los trabajos, que desempeñamos y tal, que son, bueno, pues todas las políticas de quién es el sujeto, o sea, todos los debates de quién es el sujeto político feminista, apasionantes, que por cierto están volviendo, otra vez, quién es el sujeto político feminista, si somos solo las mujeres, si también son las personas esclavas, las trans, etcétera Que es un debate muy apasionante, pero que a veces hace desinflar un poco los objetivos eh, uh -huh. dirigidos hacia lo material, que es mejorar nuestras condiciones de vida. Entonces, eh, bueno, ahora mismo yo creo que el, el debate, o sea, o la última parte de este debate va a ir dirigida ¿no? a qué, qué políticas podemos diseñar que vayan un poco en la medida de, eh, de, de la redistribución social de los cuidados, de la corresponsabilidad social en torno a los cuidados y en eso tiene mucho que ver el Estado. O sea, la, la economía feminista lo que se ha encargado de señalar es lo primero de cuantificar de qué cantidad de trabajo estamos hablando y de qué cantidad de ingresos hablamos cuando hablamos de trabajo doméstico. En España este informe de la Oxfam dice que el año pasado eran 160 millones de euros lo que había dejado de pagarse por todos estos trabajos, 160 millones de euros, que supone me parece que 16 millones de puestos de trabajo jornada completa, y vosotras a lo mejor algunas pensáis, joder, 160 millones de euros, madre mía, pero es que 160 millones de euros en un Estado es una partida presupuestaria. Es que esto se puede resolver. Se puede resolver. Y se puede resolver con medidas que vayan dirigidas a la redistribución, pero también al reconocimiento. O sea, y no creo que sea incompatible en el siglo XXI esa lucha entre redistribución y reconocimiento que tiene unas líneas muy delgadas. Por poner un ejemplo, lo que tú comentabas del Chequebebe. El cheque bebé es una política de redistribución. Es decir, tú, tú tienes derecho a recibir una, un dinero si tienes una criatura de uno a tres años que necesita una escuela pública y la tiene o no la tiene, tienes derecho a tal. Pero dentro de esa política de redistribución, lo digo para señalar la delgada <tose> línea que divide una cosa y otra, se consideran sujetos de esa política prioritarios a las madres trabajadoras. ¿Y qué se considera como madre trabajadora? A la que trabaja fuera de casa luego es una política de reconocimiento, porque sigue sin reconocer a las personas que trabajan full time, dedicadas a los cuidados dentro de las casas, y no solo no las reconoce, sino que les dificulta la inclusión en el trabajo, porque no será más lógico que la madre que trabaja fuera de casa no sea prioritaria, porque puede pagar a malas, o que se pongan otras medidas, a lo mejor una guardería pública, que la mujer que está dedicada full time y además no le das el cheque bebé, luego le estás dificultando, que encuentre trabajo y esté disponible. O sea, las políticas de redistribución y reconocimiento que han tenido serios debates, pero yo creo que esos debates los tenemos que superar en el siglo XXI y, y bueno, saber que hay una tensión, pero que, la, que tiene, tenemos que ir dirigidas hacia las dos esferas. Bien, si os parece, bueno, cerramos esta primera parte en torno a delineamientos y debates en torno a la cuestión de los cuidados y entramos un poco a valorar. Eh, bueno, pues en qué punto nos encontramos tanto en el terreno incluso académico, en lo social en el tejido social, cómo se está trabajando cómo se están asumiendo y reconociendo, visibilizando estos cuidados e incluso, bueno, ya habéis señalado en el terreno político, en esa agenda de medidas, en qué situación nos encontramos eh, actualmente Silvia, ¿te parece? Bueno eh, por empezar por la academia que además eh, creo que el libro que nos reúne hoy es un buen ejemplo de que se está haciendo mucha investigación y de muy buena calidad en materia de, de cuidados. Es verdad que, como decía anteriormente, tanto desde la ciencia política, desde el análisis de políticas públicas, desde la sociología, la antropología y el trabajo social, se están haciendo investigaciones muy interesantes sobre qué es el cuidado, lo que implica eh, las tareas de cuidado y se están proponiendo ¿no? eh, formas eh, de mejora. Creo que es interesante, el trabajo es fundamental, el trabajo de todas las autoras que aparecen en el libro. Se me ocurre añadir a Elin Peterson, que está por ahí acompañándonos, se me ocurre también el trabajo de Alba Artiaga y de un montón de investigadoras jóvenes que están introduciendo enfoques muy interesantes al tema de los cuidados. Y me parece también eh, justo nombrar a María Ángeles Durán, que, que realizó un trabajo muy al hilo de lo que estaba diciendo Alicia ahora en primer lugar sobre los usos del tiempo ella empezó a ver, eh, a medir, a cuantificar cuánto tiempo utilizaban las mujeres eh, en las labores de cuidado, que desde luego era mucho y era sustancialmente superior al que usaban, al que usaban los, los hombres. Y luego ella inventó un término eh, curioso también en el sentido de la medición de las horas de cuidado, que son las cuentas satélites de trabajo remunerado, que era una forma de medir eh, cuánto aporta al PIB el trabajo gratuito de cuidados que realizan fundamentalmente las mujeres. Eh, y de hecho no quedó en nada, es decir, esto de las cuentas satélites de trabajo no remunerado ha llegado incluso a debates de organizaciones internacionales porque realmente, como comentaba hace un minuto Alicia, realmente si tú contabilizas el valor social que está produciendo que las mujeres cuiden y que las mujeres reproduzcan la vida, eso tiene un valor eh, en el PIB, ¿no? que era lo que, lo que esta autora María Ángeles Durán eh, quiere visibilizar. En materia de políticas públicas, yendo, yendo también un poquito más a mi terreno, evidentemente tuvimos un punto de inflexión importante en el año 2006 con la aprobación de la Ley de Dependencia. Eh, la Ley de Dependencia se diseñó como una medida eh, que quería consolidar un cuarto pilar en el estado de bienestar. Educación, eh, sanidad, prestaciones sociales y cuidados. Es muy interesante, si leéis el desarrollo de la Ley de Igualdad del año 2007, el desarrollo de esa ley, que es el Plan de Igualdad, eh, dice algo muy interesante en relación con los cuidados. Dice, reconocemos que ha habido una inacción política en materia de cuidados y que los cuidados en este país están sostenidos por las abuelas y por las trabajadoras inmigrantes. Esto lo dice el Plan de Igualdad que desarrolla la Ley de Igualdad del año 2007. Es decir, las propias políticas públicas de ese momento señalan que hay una inacción, una inacción que está eh, teniendo un impacto en la vida cotidiana de las mujeres. Eh, el plan nombraba específicamente, como decía, el trabajo de las abuelas y el trabajo de las mujeres migrantes. Cuando se aprueba la, la ley de dependencia se abre un nuevo escenario, porque la ley de dependencia lo que quería era fortalecer los servicios públicos de cuidado. Es decir, que ante esa pregunta de quién cuida, la respuesta fuera el Estado. Es decir, que hubiera centros de día, que hubiera centros de cuidado para infancia entre 0 y 3 años, que hubiera residencias de mayores, etc. Sin embargo, es muy interesante, si llegáis a leer la ley, que la ley decía Nuestro eh, nuestra prioridad es el establecimiento de servicios públicos de cuidado. Y luego decía, excepcionalmente se podrán dar prestaciones económicas a las familias que quieran eh, desarrollar ellas mismas los cuidados. ¿Qué sucedió en la práctica? Que ese excepcionalmente se convirtió en la norma. Y al final, el desarrollo de la, de, de la ley de dependencia, el mal desarrollo y desigual desarrollo de la ley de dependencia, se ha articulado fundamentalmente a través de prestaciones económicas, eh, en la mayor parte de los casos recibidas mal y tarde, hacia las familias, es decir, hacia las mujeres. Con una salvedad, con la salvedad de que estamos en un estado descentralizado, donde las competencias en política social recaen en las comunidades autónomas. ¿Esto qué quiere decir? Que cada comunidad autónoma representa un universo completamente distinto en la gestión de los cuidados y de la dependencia. Y esto es peligroso por diferentes motivos, pero sobre todo en el tema de de, que nos ocupa, es peligroso porque puede haber jerarquías entre comunidades autónomas que están tratando mejor el tema de los cuidados y peor. Y eso genera jerarquías eh, en la ciudadanía. Eh, por lo tanto, eh, ante esa pregunta no, Retomo, ante esa pregunta de quién cuida, sigue recayendo eh, el peso eh, de los cuidados eh, sobre la familia. También es cierto que ahora estamos abriendo un nuevo escenario político en el nivel central que no sabemos qué papel van a, ju van a jugar eh, los cuidados eh, en la agenda política. Simplemente... Quería hacer dos apuntes para, para terminar esta parte de la intervención. El primer apunte es que creo que cuando hablamos de cuidados estamos hablando de realidades muy distintas, que muchas veces se ponen todas en la misma caja. Es decir, creo que es necesario... Eh, complejizar mucho más el debate de los cuidados porque no es igual cuidar a infancia entre 0 y 3 años que cuidar temas de salud mental que cuidar a una persona que ha sufrido un accidente de tráfico que cuidar a una persona en cuidados paliativos es decir, el universo de los cuidados es un universo muy complejo que ha tendido a meterse en la misma categoría y como tal a uniformizarse ¿no? en el debate político pero también quizá eh, en el debate más, eh, más habitual. Eh, cuando se aprobó la ley de dependencia, enseguida saltó una alarma, que es que la ley de dependencia contemplaba la dependencia como, fundamentalmente, discapacidad. Es decir, no se considera personas dependientes a la infancia. Con lo cual ahí tenemos una labor también de resignificación y de redefinición de lo que entendemos por dependencia, ¿no? Eh, entendiendo que todas podemos ser dependientes en un momento dado de la vida ¿no? que, eh, que, que, que, bueno, que eso también es importante tenerlo en cuenta y el, la, la segunda salvedad que quería hacer para terminar esta parte de la intervención es lo siguiente cada vez más se están externalizando los servicios públicos en general y los servicios públicos de cuidado en particular ¿esto qué quiere decir? que siguen siendo servicios públicos pero de gestión privada. Y esto eh, tiene enormes consecuencias en la calidad de los eh, cuidados recibidos. Eh, me estoy refiriendo al comedor de las escuelas, a eh, escuelas infantiles, a hospitales, a centros de día. Siguen siendo eh, servicios públicos pero están privatizando la gestión eh, de esos cuidados, de esos servicios, a empresas grandes corporaciones, la mayor parte de las veces, que no son especialistas en el servicio que dan, que le garantizan a la administración pública el menor coste y ese menor coste muchas veces supone una reducción de la calidad eh, en el servicio que se presta, que muchas veces tiene que ver con los servicios de cuidado. Eh, yo conozco un caso específico eh, de, de externalizar el comedor de un colegio de una escuela infantil eh, a un precio baratísimo una gran eh, empresa eh, de estas que lo hacen todo desde asfaltar las calles hasta no, poner eh, comida para los niños y las niñas y se vio que los niños comían sistemáticamente arroz blanco y, y esto llegó incluso a la prensa ¿por qué? porque estas empresas garantizan a la administración pública que el coste va a ser mínimo pero también la calidad del cuidado entonces, esto que está convirtiéndose en tendencia creo que es peligroso y creo que eh, tenemos eh, ¿no? muchas derivadas aquí que analizar, pero creo que está impactando profundamente en la calidad de los servicios de cuidado que está ofreciendo eh, la administración pública. Y luego, para la parte final, me aguardo las cosas. Sí, además yo creo que has introducido la siguiente cuestión, que dentro del análisis o la valoración del contexto actual en torno a los cuidados, eh, bueno quería trasladaros la, el interrogante de los posibles riesgos, quizá oportunidades, pero me temo que no, que pueden impedir o hacer retroceder el limitado papel que, que tienen los cuidados, tanto en lo social o colectivo, en la agenda política e incluso en, en los aspectos más personales de, de nuestras vidas. Eh, si es posible, más allá de, de esta cuestión que señalabas, otros posibles riesgos que todavía van a comprometer mucho más el trabajo de los cuidados, su visibilidad y reconocimiento en el contexto actual en esos distintos ámbitos. Si podéis incidir un poquito más ahí. ¿Ya yo? Bueno, pues, pues compartir eh, algunas de las, de las dudas o de las, de las preocupaciones. Bueno, yo he hecho un catálogo de las, eh, de las preocupaciones que yo tengo eh, y, y que vamos compartiendo con muchas eh, ante, ante el tema de los cuidados, ¿no? Y, y creo que, tal y como estábamos planteando con el papel fundamental que tienen las políticas públicas, que tiene el Estado, que tiene en, en la posibilidad digamos, de, de garantizar eh, unos cuidados de calidad, o sea, es preciso tener en cuenta el momento material que estamos viviendo, es decir, la profundísima crisis que atravesamos. ¿no? Que es una crisis que es económica, pero que en el corazón de esa crisis económica hay una profunda crisis ecológica. Entonces Voy a, ir a apuntar algunas líneas en eso para que veamos de qué tipo de cosas o cómo interfiere. ¿no? En el año 2006, la Agencia Internacional de la Energía ha reconocido que se había alcanzado lo que se denomina el pico del petróleo convencional. Y eso quiere decir que a partir del año 2006, cada año se ha podido extraer una cantidad menor de petróleo globalmente con respecto a los años anteriores. ¿Por qué saco aquí el tema del petróleo? Porque como os podéis imaginar, el petróleo es el vector que es capaz de movilizar, digamos, nuestros sistemas económicos globalizados, industrializados y mundializados en el momento en el que estamos viviendo, ¿no? Quiere decir esto, que la economía tal cual la conocemos en este momento eh, tiene dificultades para poder reproducirse y sobre todo para poder crecer, digamos, eh, en un contexto de declive de la energía fósil y de la energía fósil además barata. ¿Qué es, ¿Cuál es la alternativa que se está proponiendo en este momento? Bueno, pues Se propone fundamentalmente, fundamentalmente, por eso y por el cambio climático, una transición a las energías renovables y limpias. Pero las energías renovables y limpias tienen dos características. Una es la de tener menor rentabilidad energética que el petróleo, es decir, no dan para todo lo que ha hecho el petróleo hasta ahora. Y la segunda es que dependen de otros minerales, cobre, litio, platino, que son también finitos algunos de ellos han alcanzado sus picos de extracción y otros lo alcanzarán próximamente. O sea, lo que quiero decir con esto, y esto ya lo reconocen digamos hasta, hasta en el foro de Davos, es que la economía globalmente no va a crecer como ha crecido en los años anteriores. Y esto supone un riesgo grande porque lo que hemos llamado sistema de estado de bienestar o estado de bienestar es un modelo que viene del pacto keynesiano que se hace después de la Segunda Guerra Mundial, en el cual bueno pues la clase obrera organizada renuncia a la propiedad de los medios de producción. Por otro lado, los eh, capitalistas renuncian a una parte de sus beneficios y el Estado aparece como garante de ese estado de bienestar, eh, siendo quien provee de una serie de servicios públicos en donde, eh, a partir de las luchas emancipadoras de los feminismos y poniendo la cuestión del cuidado en el centro y compartiendo todo lo que decía, lo que señalaba Silvia, de que el núcleo del cuidado de quien cuida está en el centro eh, de, de la subordinación digamos, de las mujeres en las sociedades patriarcales, pues resulta que eh, ese modelo eh, es, eh, al Estado, a ese Estado que garantiza servicios públicos, es al que pretendemos arrancarle parte eh, de la cobertura digamos de, esa, de todas esas tareas de cuidados que necesitamos cubrir. ¿no? Y que además cada vez se amplifican más pues por los, las cuestiones demográficas, por cómo ha evolucionado el propio modelo urbano, eh, por, la, por el deterioro también de comunidades previas que podía haber eh, pues, vecinales o de, o, o de familia extensa que garantizaban dentro del marco de la familia trabajos de cuidados. ¿no? Eh, claro, ese pacto keynesiano que se forma después de la Segunda Guerra Mundial Tenía como base material, invisible pero evidente, eh, el flujo de materias primas y tenía como base material que tú, el Estado y el capital se desentendían de todo el trabajo de cuidados porque se asumía mayoritariamente dentro del ámbito de la familia. ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Eh, lo digo de una, como es breve, lo, luego podemos entrar al debate. La economía tal cual la hemos conocido hasta ahora no va a crecer no va a crecer por la vía de generar puestos de trabajo con cargo a la economía real como lo hemos conocido hasta ahora, con este modelo productivo. Por tanto, nos encontramos con un problema importante porque digamos que los, los sistemas de la socialdemocracia, que es como lo más próximo y más sensible a poder atender todas estas cuestiones, han basado, digamos, su mecanismo de redistribución de riqueza y de poder proveer, ampliar la base de, de, de, de servicios públicos, por así decir, han estado basados en utilizar el excedente del crecimiento económico. Pero qué pasa cuando no hay excedente de crecimiento económico? Que básicamente un montón de modelos se quedan sin recursos ya para para poder satisfacer no ya solamente el trabajo de cuidados y, y, y temas relacionados con la dependencia, sino incluso otros servicios públicos que conocemos como son prestaciones de desempleo, se empieza a hablar de dificultades para el tema de las pensiones, es decir, estamos en ese momento. Otro elemento que se añade a la cuestión de riesgo es cómo se está solventando esa crisis económica que viene por la vía de la financiarización de la economía y por meter dentro de la economía cosas que antes no contaban, es decir, privatizar elementos, en la línea de lo que estaba señalando Silvia, que antes no estaban privatizados. No sé si habéis oído hablar eh, del tratado TTIP, del CETA o del TISA, que son tratados comerciales que la Unión Europea está negociando pues, con Estados Unidos, con Canadá o con otros países. ¿no? En concreto, el TISA es un tratado de libre comercio que de alguna manera abunda en la liberalización de todos los servicios públicos. Es decir, obviamente la empresa privada está deseando pillar todo lo que tiene que ver con la educación pública, lo que tiene que ver con la sanidad y lo que tiene que ver también con la dependencia y el tema de los cuidados. En mi opinión, es un tema que genera un riesgo enorme, en doble línea. En primer lugar, porque podemos abocarnos, y de hecho ya está bastante instalado, a un modelo de cuidado en el cual las personas contratadas cuidadoras tienen unos sueldos miserables, unas condiciones laborales absolutamente lamentables, y digamos que eh, el trabajo de cuidados es, es provisto pues por personas, mayoritariamente mujeres, obviamente en una situación eh, de fragilidad laboral y de, de inestabilidad y de precariedad absoluta. Y por otro lado, en el momento en el que se proveen con, de una forma liberal y de una forma liberalizada por estructuras capitalistas y además neoliberales, nos encontramos con que no solamente van a comer arroz, todos los días, sino que nos podemos encontrar con un, con un trabajo de cuidados verdaderamente terrible. Es decir, que no garantice el trabajo de cada persona, el derecho de cada persona a ser cuidada. ¿no? Al igual que aquellas personas que no lo puedan pagar, eh, siendo un trabajo que no se puede dejar de hacer si queremos que las, eh, que las personas sigan vivas, se produzca una concentración de nuevo en los hogares de una parte importante de su trabajo. Eso ya está sucediendo. A partir de las últimas crisis económicas, el tiempo de trabajo doméstico de muchas mujeres va aumentando, incluso con los maridos desempleados y dentro de la propia casa. Esto lo cuentan muy bien las encuestas de uso del tiempo. Es decir, se produce un encierro, un, una vuelta de toda la lógica familiarista para garantizar el cuidado de la vida. Esto nos lo encontramos, por ejemplo, ya de forma significativa, en los discursos de algunas opciones políticas de ultraderecha, que lo que hacen es valorizar la idea de domesticidad, eh, digamos, de las mujeres eh, que hacen lo que les es propio, que es estar dentro de la casa y ocuparse del, del cuidado, y una valorización del trabajo de cuidados en formato de dar golpecitos en las paredes de chicas que bien cuidáis, ¿no? Eh, seguir haciéndolo, ¿no? Esto yo creo que son riesgos que ahora mismo tenemos, y por ponerme un poco trágica, eh, digamos, la distopía del cuento de la criada, eh, no es una distopía implanteable o que a mí me resulte absolutamente lejana. Af afortunadamente, Margaret Atwood después ha escrito Los Testamentos, que es la forma de salir de esa distopía, y bueno, y ahí el papel del movimiento feminista es absolutamente clave. Pero lo cierto es que yo creo que ya hay muchas mujeres, sobre todo en los ambientes más precarizados, más empobrecidos, en donde ya la posibilidad del autocuidado es, es nula, es decir, donde eh, empezamos a encontrar personas en casas donde toda la familia está desempleada, donde han tenido que sacar al abuelo de la residencia para atenderle dentro de la casa, es decir, en un modelo que confina a las mujeres a cuidar de la vida, en un modelo que sin embargo ataca la propia vida. ¿no? Es decir, yo creo que esas son situaciones que ya se están viviendo, que ya se están produciendo. Es muy interesante leer los análisis, por ejemplo, de las enfermeras eh, que trabajan en, en temas de paliativos, digo enfermeras porque son mayoritariamente mujeres, ¿no? eh, Ellas muchas veces van a las casas y ven dentro de las casas las situaciones que se están produciendo. Y lo que se está produciendo, eh, a mí me ha, hablaba hace poco con, un, con una de un, de un barrio periférico de, de Madrid, un barrio humilde, ¿no? Y me hablaba de casas en donde entras y una persona, una mujer viejísima, se está ocupando de cuidar, que necesitaría cuidado ella, se está ocupando eh, de cuidar a otra persona mayor, a su marido o a quien sea, eh, de situaciones de verdadera precariedad y de miseria en un montón de, de casas, ¿no? donde básicamente el, eh, incluso hay personas que necesitan cuidados que básicamente están siendo maltratadas porque las tensiones que se están produciendo dentro de muchos hogares son ya tensiones absolutamente insoportables. ¿no? Digo esto porque para pensar los retos y pensarlo a futuro yo creo que tenemos sistemas y servicios sociales que corresponden a las lógicas eh, del siglo XIX. O sea, que, que tratan de responder a problemas, problemas como los que señalaba Carlos Dickens en su momento. ¿no? Eh, servicios sociales que tratan de atender una anomalía que es la de que haya algunas familias que no pueden pagar la factura de la luz o que no pueden eh, pagar el alquiler de la casa eh, y, y que por tanto... Tienen un montón de precariedades internas y asumen la lógica del cuidado dentro de los hogares como pueden y en una situación tremendamente precaria. Pero claro, esa ya no es la realidad solamente de unas cuantas personas, sino que hay un sistema de precariedad instalada que comienza a ser estructural, donde nos encontramos personas que tienen trabajo, que tienen un empleo, pero no llegan a fin de mes porque las propias condiciones laborales generan pobreza. O nos encontramos con personas que tienen un empleo y a los, a, a los ojos de la sociedad eh, no, no es un mal empleo, no tiene un mal salario, pero dado cómo se han inflado y cómo se está de alguna manera activando la burbuja también de los precios de los alquileres, se encuentran en una situación difícil para poder mantener incluso las condiciones habitacionales. Lo que quiero decir con esto es que en este momento la precariedad es estructural y los servicios sociales o la forma de asumirla que ha habido hasta ahora ya no sirve porque en modo alguno, garantiza poder llegar a todo lo que hay que llegar. La semana pasada estuve en una, dando una formación a la gente de servicios sociales en Baracaldo y estamos hablando de la comunidad autónoma del Estado que tiene un gasto social que está años luz del resto de las comunidades autónomas. ¿no? Y ellas lo que me transmitían es que, que tienen una profundísima frustración ante tanta gente que llega, les plantea los problemas y la respuesta es mira, no tengo nada para ti. O sea, abrieron una convocatoria de ayudas sociales y en la primera mañana tenían una cola de 1.500 personas. 1.500 personas, estamos hablando del País Vasco, que tiene una renta per cápita pues, muy superior a la de muchos otros puntos del Estado. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que si vamos a tener que meter dinero público en adaptar nuestras costas y nuestras ciudades al cambio climático. Y no estoy hablando de una cosa... De una opción, es que hemos visto la borrasca gloria y ha habido gente que se ha tenido que marchar de su casa. La gente que se ha ido de su casa y tenía un seguro de casa decente no lo ha perdido todo. Pero hay mucha gente de la que se ha visto expulsada de sus casas que no tiene seguro de casa y lo ha perdido todo. Esa situación se va a agravar y se va a necesitar mucho dinero público para afrontar eso. Se va a necesitar mucho dinero público para afrontar esta eh, precariedad estructural se va a afrontar y si vamos a necesitar dinero público para atender esa inversión de las pirámides demográficas y digamos la salida de la lógica familiarista eh, para de, sobre el tema del cuidado. Lo que quiero decir con esto es que el riesgo que tenemos es que o conformamos desde mi punto de vista un movimiento social potente, el movimiento feminista lo es, pero que mire con amplitud todas las dinámicas y todos los problemas que tenemos ahora mismo, o lo que nos podemos encontrar es con una tendencia que repliegue absolutamente reaccionaria, una ética familiarista reaccionaria que intente de alguna manera justificar el encierro de las tareas de cuidados dentro de las casas. Y bueno, yo por como va creciendo Vox, elecciones tras elecciones y de alguna manera por ver un poco los discursos que está adoptando ahora mismo María Le Pen, que es menos garrula que en, en ese sentido, y, y tiene un discurso mucho más inteligente, me parece que es un riesgo que no es desdeñable y que conviene, y que conviene poner encima de la mesa. ¿no? Y por eso creo que los feminismos que lo hacen eh, necesitan mirar con esa, con esa amplitud eh, porque podemos caer en, en, en no mirar todo eso y que nos venga el golpe por donde por donde no lo vemos. ¿no? Y, y, y la última cosa, y una cosa también que está en otro orden, de está en otro término, ¿no? pero una cosa también que a mí me llama la atención y la quería plantear para que luego podamos compartirla, es un poco también el, el cómo yo tengo alrededor muchas mujeres jóvenes, muchas mujeres jóvenes, eh, que de forma voluntaria. Eh, y, y desde el deseo, plantean ellas, están entrando en unas lógicas de crianza y en unas lógicas de la, del cuidado de, que suenan a tiempos muy pasados. ¿no? Mi, opinión, mi opinión es que tiene mucho que ver con el desastre de mercado laboral que tenemos y que en muchos casos el acceso a empleos mal pagados, precarios, explotados y tal es una, inicia, es una opción que resulta menos atractiva a veces que la de dedicarte al, al trabajo de cuidados. Pero bueno, lo quería dejar ahí también, porque hay una especie de retrofeminismo eh, y que apela además a, a, a miradas quizás un poco esencialistas, digo miradas esencialistas porque creo que cada mujer tiene que tener derecho a criar como quiera, con el modelo de crianza que quiera, ¿no? Pero me parece que no hay ningún modelo que se pueda denominar natural, por así decirlo, ¿no? Y entonces, bueno, lo quería también poner encima de la mesa porque creo que es algo también que está, que está pasando. Bueno, parece evidente que se necesita ante estos riesgos la situación que hay, una transformación radical de, de modelo, eh, una serie de cambios que logren situar los cuidados en el lugar, en el lugar central de la agenda y de las propuestas en un futuro inminente, en un futuro eh, cercano. Los cuidados, pero no solo, también otra serie de cuestiones imprescindibles, algunas han salido que permitan reproducir una vida digna que esté, por supuesto, al alcance de todas y todos, y en, ese, en esa transformación, eh, ¿Qué cambios consideráis que son imprescindibles para, para situar los cuidados y otras cuestiones imprescindibles en el centro? Esta os, os la planteo. Ya yo he ido apuntando ya algunas cuestiones. Pues yo la verdad es que cuando leí la pregunta me parecía muy sugerente, tan sugerente que es fácil irse a lo, a lo ideal. ¿no? Porque cuando hablamos de colocar la vida en el centro... O sea, dentro del sistema en el que nos encontramos, que lo que coloca en el centro es eh, la propiedad privada, las ganancias, el lucro, etc. Poner la vida en el centro es, de, o sea, es hacer otro sistema, es colocar el sistema. Y a mí pensar en utopías me encanta, o sea, como, como inspiración de hacia dónde quiero dirigirme, pero estamos encardinadas en este cuerpo, en este siglo y en este momento. ¿no? Entonces yo creo que ahora mismo eh, hay como tres frentes abiertos, tres batallas, una es que el Estado reconozca como mínimo, o sea, ratifique el convenio 189 de la OIT, por el que llevan luchando las trabajadoras domésticas un montón de tiempo, que las saque del régimen especial en el que cotizan y las meta en el régimen general, lo que les daría opción, por ejemplo, a paro, cotizaciones más altas para tener unas pensiones que no sean de risa, etc. Y luego también, y lo hemos visto, esto es posible, no es ninguna utopía, que el Estado, que es el gran garante, el gran proveedor de los cuidados, garantice a través de cláusulas sociales que no le contrata esos cuidados a la empresa de Florentino Pérez. Y no lo estoy diciendo de broma, es la empresa que provee los cuidados en Madrid. O sea, Activa es la empresa que tiene unos contratos de 3 millones de euros anuales para mandarte mujeres en condiciones laborales infrahumanas que se tienen que cruzar Madrid tres veces para proveer de cuidados al día, etc. Y esa es la empresa que los provee. Entonces, eso también al Estado se lo podemos exigir y lo puede hacer, porque lo hemos visto a nivel local con el gobierno que recientemente ha tenido Madrid, como introduciendo cláusulas sociales y favoreciendo esa contratación de servicios. Porque la externalización de servicios no es mala per se. Es decir, depende a qué empresas contrates para proveer los servicios. Depende de si son empresas horizontales, si son empresas democráticas, si son empresas donde hay paridad, etc. O si son las empresas de Florentino Pérez. Es que no estamos hablando de lo mismo. Entonces, yo poniéndome en el plano realista, uno de los, de los ámbitos de la discusión es ese, ¿no? Es el, el Estado, y como proveedor y garante de los, de los eh, servicios de cuidados, exigirle eso. Otros son las empresas. Y en España yo cuando pienso en empresas, no pienso en las empresas del IBEX 35, lamentablemente, porque la mayoría de empresas son pequeñas y medianas empresas. Y una vez más aquí el flujo tiene que ir del Estado a las empresas. Por ejemplo, ha habido una resolución el año pasado, eh, la resolución en, de marzo del 2019, no me acuerdo qué es, sobre las medidas de protección efectivas para la igualdad entre hombres y mujeres, que es la que reconoce la igualdad de permisos de paternidad y maternidad, nos encaminamos hacia eso, tenemos 16 semanas, no son muchas, pero van a ser intransferibles e individuales, <risa> o sea, personales intransferibles y eso supone un avance a la hora de discriminar, y luego también introduce la obligatoriedad para las empresas de más de 50 trabajadores y trabajadoras de eh, tener planes de igualdad, etcétera, o sea que son medidas tímidas que poco a poco van avanzando, pero luego las pequeñas y medianas empresas, ¿cómo incorporan todo esto? Pues tiene que ser con ayudas estatales a la contratación, porque si no las asfixian, o sea, y es así, en, en, una, en unos ideales de conciliación a los que no pueden responder las pequeñas y medianas empresas. Y aquí hay otro plano que es, o sea, por una parte el Estado, por otras las empresas y por otras las personas organizadas individual y colectivamente personas que tenemos otras personas a nuestro cargo o no porque el trabajo de cuidados no solo tiene que ver con la ética y con el derecho tiene que ver con el deber de cuidar o sea, todas las personas hemos sido cuidadas y por eso estamos vivas y tenemos un deber con respecto a los cuidados entonces aquí el desafío está en lo individual, yo diría, en que realmente se haga una corresponsabilidad social de los cuidados que todas las personas creemos ...comunidades cuidadoras... ...nos sintamos responsables de los cuidados... ...de vecinas... ...de personas, de etcétera... ¿no? ...a las que vemos... ...porque además hay otra cosa que quiero señalar... ...que no quiero que se me olvide... ...cuando hablamos de cuidados no estamos hablando solo de mujeres... ...estamos hablando de esclavos y esclavas... ...que hicieron ricos nuestros países... ...y que siguen trabajando en ellos... ...en condiciones de esclavitud... ...hay esclavitud en el siglo XXI... ...no estamos hablando solo de mujeres... ...o sea, el movimiento feminista tiene que ser internacionalista... ...tiene que ser interclasista... Y, por supuesto, tiene que ser ecologista. Entonces, cuando hablamos de, de unas, vamos a hablar de todas. Y dentro de ese debate social que tiene que haber de corresponsabilidad en el tema de cuidados, nos tenemos que empezar a plantear, como decía ya yo, de crecer de una manera responsable. Tenemos que pasar lo mínimo por el mercado. Tenemos que tratar de crear comunidades solidarias, cooperativas, etcétera que decrezcan en el consumo de todo, de ropa barata, por supuesto de comida procesada, de un montón de cosas que están favoreciendo el extractivismo y que nos van a llevar a la inclusión social. Y, por supuesto, no quiero dejar de decir que el único sistema que nos oprime no es el capitalista, es el patriarcal también. Y en este pacto individual y colectivo, pues eh, hay una. O sea, una eh, se, o sea, se está impiliendo de, directamente a los hombres en el tema de que renunciéis a vuestros privilegios. Porque esto es un tema que afecta, por supuesto, especialmente a mujeres y a personas esclavas, a personas que ganan salarios ínfimos eh, y tal, pero también a los hombres, que esos privilegios los habéis naturalizado, porque eh, todo este pacto social, o sea, esta corresponsabilidad y esta lucha contra el patriarcado, no la vamos a hacer nosotras solas, ni es para nosotras solas. Entonces hay un tema también de disputar no solo la reproducción social, sino la reproducción simbólica. O sea, lo que es la hegemonía cultural. Vamos a educar en otros valores. Y ahí tenemos todavía mucho trabajo que hacer. Bueno, cuántas cosas ya, madre mía. Eh, cuando yo estaba más metida en análisis de, de la acción política, había una perspectiva que nos gustaba mucho estudiar y desde la que nos gustaba mucho ver la realidad, que era ver cómo la acción política eh, precariza la vida y estos procesos de precarización de la vida dañan ciertos cuerpos más que a otros. Evidentemente, si tenemos una acción política que no está prestando suficiente atención a los cuidados a la infancia o a los cuidados a las personas dependientes, eso está precarizando las vidas y está teniendo consecuencias diferenciales en unos cuerpos más que en otros, que van a estar desatendidos o que van a estar más vulnerables de, los, de lo que ya inicialmente estaban. Por eso, eh, yo siempre, siempre me gusta dejar esta idea ¿no? de que al final... La acción política se basa en cómo tú puedes vivir tu vida. Cómo la acción política condiciona que tú puedas acceder o no a una buena vida, a una vida vivible. Hay algo que se dice mucho en, en el feminismo contemporáneo y es que no solamente somos dependientes en la infancia. La dependencia es una característica que nos persigue de por vida. Todas en algún momento vamos a, a, a ser eh, dependientes. Eh, y todas en algún momento vamos a, a necesitar algo ¿no? que, que también aparece en la literatura y aparece en nuestro activismo y en nuestras redes, todas vamos a necesitar una red de manos que en un momento dado nos sostenga. Y esa red de manos eh, tiene que provenir de una socialización de los cuidados, y como decía Alicia, una socialización de los cuidados donde el Estado y los poderes públicos tienen una gran responsabilidad, hacer... Eh, proveer de servicios públicos de cuidado de calidad accesibles y universales eh, porque si no sucede esto tenemos que introducir en el debate, como han señalado tanto Yayo como Alicia la brecha de clase social es decir, si yo no tengo servicios públicos de cuidado suficientes y no tengo la posibilidad de contratar a alguien que supla para mí esos cuidados al final ¿quién va a cuidar? Yo. hay una brecha de clase que no podemos eh, ignorar. Y por supuesto, hay, una, hay un debate y hay una brecha que tiene que ver con la situación de las mujeres migrantes que se están dedicando al trabajo de cuidados de las personas, del de, de cuidado de, eh, de los hogares, que muchas veces están en situaciones, eh, como decía Alicia, prácticamente de esclavitud, sobre todo las que están internas, eh, que son personas que están en el mercado informal de trabajo habiendo dejado eh, a sus familias y sus historias personales en la mayoría de las ocasiones en otros continentes. Aquí tenemos todo el trabajo de Amaya Pérez Orozco, entre otras, sobre las cadenas globales de, de, de trabajo. Eh, con lo cual yo creo que tenemos que complejizar el debate, eh, al menos incluyendo eh, estas dos perspectivas, ¿no? la perspectiva de clase y, y la perspectiva de, de, de toda la situación específica de, de las mujeres migrantes. Eh, hay algo que dice Angela Davis que a mí me gusta mucho, que es que, cuando nos hemos convertido todas en clase media? ¿no? Parece que, que vivimos en, en situaciones donde, donde esto se da por hecho y no es así, ¿no? Como, como han comentado también mis compañeras. Yo creo que el debate de, de, de clase es fundamental lo podemos eh, abordar con, con, con esta expresión ¿no? que, que ahora estamos usando más, la expresión de la precarización de la vida. Pero en el fondo es un debate de clase que no puede, que no puede quedar a un lado. Efectivamente, eh, yo creo que la socialización de los cuidados tiene que ver con esa responsabilidad de los poderes públicos y como decía Alicia ahora mismo, tiene que haber también una socialización de los cuidados también de carácter informal. Es decir, tenemos que establecer eh, redes de manos que nos sostengan cuando lo necesitamos. ¿no? Y eso también eh, se relaciona con, con los vínculos de, de solidaridad que nos unen, ¿no? eh, con el hecho de poder compartir espacios seguros para, para el cuidado, espacios seguros para poder hablar de estas cosas, ¿no? como, pueda, como pueda ser este. Eh... Y, y quería apuntar también lo, lo que ha comentado ya yo de, de, del discurso de la ultraderecha y de Vox. Es, eh, me parece muy pertinente que, que lo hayas comentado porque al final toda la parafernal, eh, parafernalia discursiva que está eh, poniendo Vox sobre la mesa, al final siempre es lo mismo, fomentar un modelo eh, patriarcal de feminidad y de familia. Y ahí es donde están abocando ¿no? eh, a, las, a las mujeres todas las medidas, todos los discursos, van ahí a consolidar un modelo de feminidad y de familia tradicional. Esa es la trampa de ese tipo de, de discurso. Me ha parecido muy, muy pertinente que lo sacaras. Bueno, algunos apuntes complementarios a, a lo que planteabais, porque bueno, yo el, sobre todo el, el inicio que tenías tú de la reivindicación del tratado de la OIT y demás me parece clave. Algunas cosas más que, que, que, vamos, que a mí me hacen pensar en esa transformación y, y al final entro en la transformación y cambio de paradigma. Yo creo que es muy importante y, y debemos prestarle mucha atención a la lucha, por ejemplo, que están llevando las trabajadoras domésticas. ¿no? Digo que es muy importante porque yo creo que se está configurando, además son luchas de corte neosindical en un momento en el que digamos las movilizaciones de corte sindical están desde mi punto de vista tremendamente debilitadas ¿no? y, y, y salvo algunas movilizaciones muy puntuales yo creo que adolecemos y, y urgiría eh, una movilización eh, digamos eh, sindical potente pero sin embargo muchas de las más fuertes que ha habido en los últimos tiempos son las que han llevado a cabo las trabajadoras domésticas. Uh -huh. Creo que además renovando de arriba abajo el movimiento sindical. O sea, yo mi, mi primer activismo fue el sindical, <risa> eh, el, renovándolo de arriba abajo y configurando una especie de biosindicalismo que yo creo que es bastante interesante. Me refiero a biosindicalismo porque son fórmulas y expresiones de, eh, de lucha sindical eh, que sobrepasan o sea, y pasan por encima de la falsa división eh, producción-reproducción. Es decir, por ejemplo, en contexto, las mujeres de territorio doméstico, no sé si las conocéis, pero son mujeres que además de juntarse para garantizar mejores condiciones para ellas, laborales, eh, generan un espacio de encuentro, de recepción, de afectividad, de superación de soledades, es decir, es un espacio en donde esa, esa, ese hilo que, con el que debemos tejer esa falsa dicotomía producción-reproducción y englobarlo todo dentro de los procesos que sostienen en la vida, creo que son muy interesantes. ¿no? Recoger ahí también, por ejemplo, no sé si conocéis la movilización que han tenido las trabajadoras domésticas, las trabajadoras de residencias en el País Vasco, en Vizcaya y en Guipúzcoa. ¿no? Eh, es una movilización, estuvieron, mantuvieron la huelga prácticamente durante un año, gracias, obviamente, a una caja de resistencia superpotente que tenía el sindicato que más o menos las estaba acompañando y del que formaban parte, que en este caso era ELA. ¿no? Eh, lo digo porque instrumentos como la caja de resistencia son instrumentos que son absolutamente centrales y no dejan de ser formas de colectivizar la lucha que llevan inventadas desde hace un montón de tiempo pero que se han perdido. En el sindicalismo más, eh, más mainstream, por ejemplo, se han venido, se han venido perdiendo. Eh, estas mujeres eh, activas en, en aquella lucha bueno lo terminaron ganando todo después de un año salario, vacaciones, eh, contratos fijos es decir, ganaron absolutamente todo lo que pidieron todo lo que venían reivindicando desde el principio lo ganaron y una cosa muy interesante del proceso que ellas siguieron fue que buscaron alianzas y mientras que la huelga tradicional eh, suele generar un rechazo enorme en las personas que sufren las consecuencias de la huelga, en este caso ellas trabajaron muy muy bien las alianzas con las personas residentes y con las familiares de las personas residentes. O sea, lo, lo planteo porque me parece un proceso tremendamente inteligente. ¿no? En el tema de los cuidados, es obvio que cuando las cuidadoras ganan en condiciones laborales y están mejor, lo normal es que el trabajo de cuidado se proporcione con mayor calidad. Entonces, argumentaciones como, mira, si yo tengo que levantar a 30 abuelos en dos horas o en hora y media, imagínate cómo los tengo que levantar. Y estoy hablando de personas, es decir, yo, yo creo que muchas de nosotras seguramente conoceremos o habremos tenido personas queridas en residencia. Yo ahora tengo a mi abuela, a la que adoro, que tiene 98 años, ¿no? Y claro, algunas personas dicen, es que me tratan mal cuando me levantan. ¿Cómo Te van a tratar bien. Es decir, aunque te traten con todo mimo. Si hay que levantar a una persona que se mueve mal, que, que tiene la cabeza perdida, que no quiere levantarse, que cierran las piernas cuando le van a pasar la esponja, pues lo normal es que acaben abriéndole las piernas a las puertas limpiándole sus cosas con una esponja de mala manera, y la mujer se siente violentada porque es violentada. Pero, pero las propias condiciones estructurales... Entonces, el abordar estas cuestiones con las personas residentes, lo que conformó fue un movimiento tremendo porque eran... Eh, digamos por así decir, clientes y trabajadores en huelga eran parte de toda esa movilización eh, que apelaba a la, a, la, a la administración pública y por tanto terminaron ganando. ¿no? Decir también que en ese marco y con esa idea eh, la Diputación de Guipúzcoa en el periodo anterior, no en este, en este, en este periodo legislativo sino en el anterior, eh, puso en marcha también un plan de igualdad y una reformulación de todo el sistema de cuidados de la Diputación que lamentablemente no se pudo consolidar del todo, avanzó mucho y cuando llegó el gobierno siguiente lo echó de nuevo para atrás. ¿no? que Es un gran problema que tenemos también con las administraciones públicas. lo eh, que Duran digamos, los, los logros que se consiguen en función de los siguientes ciclos electorales. ¿no? Pero el, el proceso fue muy interesante porque efectivamente lo que hicieron fue no trabajar solamente desde la dirección de igualdad, sino que trabajó igualdad con Hacienda, con servicios sociales, y lo que hicieron fue conformar todo un marco impositivo diferente, es decir, se modificó la forma de recaudar recursos, y los recursos que se consiguieron se invirtieron básicamente en poder mejorar las condiciones de vida de las personas residentes mediante cláusulas sociales sociales como las, a las que se estaba refiriendo Alicia, y también el impulso de la generación de una serie de empresas alternativas, fundamentalmente cooperativas, donde fueran las mismas personas que cuidan, las que eran dueñas de la empresa y de alguna manera evitando toda esa generación de plusvalías, por medio de, del trabajo de cuidados, porque cuando hablamos de mercantilización, que a veces lo criticamos, el problema no es monetizar el trabajo de cuidados, el problema es que el trabajo de cuidados se convierta en una mercancía y sobre todo se conviertan en una mercancía también tanto las personas cuidadas como las personas cuidadoras. ¿no? Creo que son instrumentos también que van en la buena línea. Y luego, en cuanto al cambio de paradigma y enlazando con alguna de las cosas que ha, planteado, que ha planteado Silvia, bueno, también Alicia, sobre la disputa de la hegemonía cultural, ¿no? Yo creo que esa disputa de la hegemonía cultural es absolutamente clave. Y en este momento hay como dos miradas que son hegemónicas que creo que es muy necesario trabajar para revertir. Y en buena medida el movimiento ecologista y otros movimientos lo hacen. En primer lugar, esa fantasía de la individualidad que dice Armudena Hernando... Que impele a muchas personas, mayoritariamente hombres, blancos, burgueses, varones, ese modelo BBVA que suele decir Amaya Pérez Orozco, ¿no? eh, que impele a decir que, que esas personas son autónomas, funcionan de forma individual. Nadie puede vivir como un sujeto autónomo ni individualmente. Todo el mundo va a necesitar a alguien, va a necesitar cuidados a lo largo de toda la vida y a lo largo y sobre todo en algunos momentos del ciclo vital. Lo que sucede es que esos hombres que están en el espacio público gozan de esos cuidados que están en un espacio oculto que no contabilizan ni en la economía, ni se mira en la política, ni nada. Entonces, ese mito de la individualidad, yo creo que es uno de los elementos importantes a, a trabajar. ¿no? Y que apela, obviamente, a los privilegios de, de sujetos patriarcales mayoritariamente encarnados en cuerpos de hombres, pero a veces también en cuerpos de mujeres, ¿no? que asumen el papel de hombre honorario Asumiendo también la descarga, eh, vamos, de parte de esos trabajos en, en otras, mayoritariamente mujeres, que lo que realizan alrededor, ¿no? Y en segundo lugar, eh, esa, ese mito o esa lógica sacrificial que tienen nuestros modelos económicos. Es decir, estamos penetrados por la idea de que todo merece la pena ser sacrificado con tal de que la economía crezca. Y cuando digo todo, es todo, ¿no? desde el territorio hasta los cuerpos, hasta las condiciones laborales, hasta la vida de las mujeres, es decir, todo es un insumo y tiene valor solamente en la medida que sirva para hacer crecer las tasas de ganancia de capital. Y yo creo que ahí tenemos un problema tremendo, tremendo, porque el capitalismo, desde mi punto de vista en este momento, el capitalismo heteropatriarcal, no es solamente una forma de producir, sino que es sobre todo una antropología. Su mayor producción es producir subjetividades, y producir la forma en la que miramos el mundo y ese ese tema a mí creo que me vamos creo no me preocupa bastante y me parece importante ¿no? y, y bueno aquí va. bueno vamos a abrir el debate que se nos ha ido un poquito de tiempo eh, bueno abrimos turno de intervenciones para plantear cualquier interrogante debate que os haya que os haya surgido si os parece bien agrupamos algunas palabras el fondo no veo es simplemente al hilo de lo muchísimo abundante, interesantísimo eh, que habéis señalado eh, vuelvo sobre un punto para dar un ejemplo de lo que está pasando en Austria concretamente, por ejemplo en el tema de los cuidados de la externalización de, los, de la dependencia eh, lo conozco un poquito porque mi hermana lleva viviendo muchos años y muy con Entonces, eh, Austria, que dicen que es el país, de los países más ricos y más maravillosos del mundo, que lo es, es riquísimo. Pero hay un, un mundo también muy oculto y hay mucha gente mayor, y mucha gente dependiente, que no, puede, no tiene dinero para pagarse unos cuidados eh, de ricos. Entonces allí eh, la dependencia está externalizada... Eh, las personas eh, tienen una evaluación por los servicios públicos, según el grado que se les reconoce como aquí, le dan un dinero. Y las personas o las familias de estas personas dependientes eh, tienen que buscarse una agencia, una empresa, agencias, buscársela, y esas agencias contratan fundamentalmente a mujeres de Chequia. Entonces, vienen mujeres, fundamentalmente de Chequia o de Eslovaquia, pero más de Chequia, en la zona donde yo voy, que es en el entorno de Salzburgo. Y entonces, son mujeres que tienen a lo mejor 15 o 12 horas de transporte en autobús eh, para llegar al sitio de los cuidados, permanecen allí 15 días en la casa y vuelven y viene otra señora. Y entonces son de... 15 días, un mes o hasta dos meses. Entonces van y vienen mujeres, fundamentalmente de Chequia, de Rumanía, de Eslovaquia, de los antiguos países <coughs> llamados socialistas, a cuidar eh, a las personas dependientes de Austria. Por supuesto no les dan la residencia, de todas formas son mujeres como aquí, las que vienen emigrantes y se instalan, que tienen a sus familias. En general, en su país, la gente está en paro, está en unas condiciones que todos sabemos también muy precarias. Y entonces son ellas las que sostienen las familias. Entonces, yo lo vi eso muy de cerca con la sobra de mi hermana y claro, me pareció tan chocante porque es el sistema generalizado. No digamos de los servicios médicos que están todos externalizados. O sea, los hospitales los llevan... Se van allí además con los logos de las empresas, con los halles maravillosos, pues muy bonito. Y luego por detrás las habitaciones en grandes hospitales, también he tenido que estar en varios asistiendo a mi hermana, fin, ayudándola, cuidándola, eh, habitaciones de cuatro personas con unos eh, menús, que bueno, dice, pero ¿cómo puede ser que sea esto en Austria?, o sea, dando de comer a los enfermos a las 4 de la tarde para ahorrarse un servicio nocturno. Bueno, nocturno de las 6 de la tarde allí, pero en fin, dar de, de cenar a las 4 es un poquito temprano. Incluso en Austria, incluso en invierno. Y luego el menú de por la tarde es un trocito de pan con cuatro lonchas de algún embutido. Austria, hospitales, públicos, todo privatiza. Y lo que es más eh, cabreante, indignante y terrible es que la gente, pero ya la gente con ideas... Mmm, de izquierda, ya no digo progresistas o abiertas, lo ven como normal o sea, ha penetrado tanto, y ha calado tanto, que yo les explico es que en España es mejor no puede ser, bueno pero si aquí no pagamos, es que entras aquí y ves el logo de la empresa privada entonces yo tengo la impresión de como estar predicando eh, ante gente culta, formada abierta, viajada leída y que eso de lo público que pase por lo privado y que esté externalizado de esa manera tan bestial, porque no son empresas cooperativas, no, no, no, no, no. otra cosa es el papel de la iglesia, que ese ha sido otro tema, eh, lo encuentra el normal y no, no hay manera de abrir esa capa. Alguno ve alguna luz Entonces, quiero decir que va muy rápida la colonización de las mentes para que se acostumbren a que efectivamente externalizar y privatizar y que lo hagan empresas, eh, pues sea lo, lo normal, lo natural. Nada, era aportar este ejemplo en Austria, ¿eh? Igual se me oye, se me oye. Sí, sí, sí. Habéis criticado con, con razón eh, el, la nueva ola esta de eh, devolver a las personas al seno de los hogares para ser cuidadas ahí, ¿no? También eso responde al hecho de que la institucionalización no es ninguna panacea. Y creo que habría que dar opciones, porque para eso está la imaginación y está la evolución humana, para que la gente que quiera eh, no, no morir en una institución pueda hacerlo en, en buenas condiciones. ¿no? Entonces, ¿de qué manera, lo has, lo, has, lo, has dicho, lo de la hegemonía cultural, ¿de qué manera se puede abordar el, este cambio cultural tan necesario? para que no nos creamos nosotros el cuento de que cuando dejamos de ser productivas en el sentido capitalista del término, nos convertimos directamente en personas superfluas. Porque me parece que está muy asumido. Y me parece que el problema más grave no lo tenemos con los niños, lo tenemos con las personas mayores Sin más que lo vamos a tener. Entonces, no sé, el debate económico es fundamental. O sea, el, el ganar eh, de una puñetera vez la partida de que no es cierto eso de que no nos lo podamos permitir, es fundamental. Pero también hay otro, otra estructura ética que me parece que la tenemos muy perdida. Como decía la compañera, desde la izquierda o presunta izquierda también. ¿no? Entonces quería saber vuestra opinión. Bueno, de hecho eso que... que creo que se me le también. Que has tratado... Es uno de los temas centrales del debate sobre los cuidados ahora mismo, que es la individualización. Del, o sea, el derecho a la individualización en los cuidados no a la uniformización de los cuidados. Porque en el fondo, tanto si los recibes en, eh, por parte de un recurso público como si te dan dinero para recibirlos en tu casa, hay una uniformidad. Es decir, no entran las escuelas infantiles independientes en los modelos de subvención del Estado. Entonces, lo que has, habéis señalado las dos, y ya yo comentaba últimamente, es que las personas tenemos distintas necesidades, distintos deseos, distintos cuerpos y distintos momentos. Y el Estado tiene que abrir el abanico a la hora de ayudar, de que tú quieras quedarte en tu casa criando a tu hijo eh, porque, o educándole en, en una escuela en tu casa y no quieras llevarla a la escuela pública infantil, pues tendría que haber ese derecho a ese abanico. que Es uno de los, bueno, de los temas que has señalado que, que está en debate vamos y, y existirían fórmulas. Sí, yo creo que además lo que has planteado... Yo creo que es completamente es clave, ¿no? Eh, y creo que tiene que ver con la propia conceptualización de la, de la vida humana, un reduccionismo, eh, sobre todo en las últimas décadas, yo creo que de la vida humana, eh, de forma que es valiosa en la medida en la que sirva para el mercado, pero en el momento en el que no sirve para el mercado digamos, nos convertimos, lo digo de una forma muy bruta, como en personas sobrantes, por así decirlo. ¿no? Claro, yo creo que hay toda una, eh, el feminismo, también la, la ecología y algunas otras miradas, ese abordaje ético de lo que es la vida, yo creo que es absolutamente clave, o sea, porque las personas nacemos, eh, enfermamos de vez en cuando, somos diversas, eh, pero terminamos envejeciendo y morimos. Y esa muerte y ese envejecimiento es parte de la propia vida. Eh, y no es un residuo no valioso para el mercado, sino que es eh, parte de lo que somos como personas. ¿no? Por eso en ese poner la vida en el centro, decimos la vida en todas sus dimensiones. Hay sectores eh, dentro del ámbito de la geriatría, por ejemplo, algunas de las personas que están trabajando y sobre todo dentro de la, de la antropología de los cuidados que se hace desde la enfermería. A mí, a mí me parece que las reflexiones que se hacen desde el ámbito de la enfermería son súper potentes, súper potentes, ¿no? Y entonces se habla de la necesidad de tener un tratamiento geriátrico completamente diferente. ¿Por qué las personas no van a poder morir en su casa o no van a poder morir rodeadas de la gente que las quiere? Es decir, el tema de la internalización, del extraer la muerte, digamos, de, de, de nuestra vida cotidiana, creo que responde también a una especie de, de antropología de la huida de los cuerpos, de lo que los somos. O sea, que somos una cultura, y es muy propio de la cultura occidental, y sobre todo en los últimos siglos y años, ¿no? décadas, eh, somos una cultura que vive muy de espaldas a la muerte. Eh, yo recuerdo, eh, el otro día lo hablaba precisamente con mi madre, ¿no? eh, me decía, mi madre dice, yo cuando tenía 10 años, 11 años, ya había visto algún cadáver, había, vuelto, había visto morir, a mi abuela había participado, incluso a lo mejor, en las tareas de amortajarla, eh, participaba en, de, en la tarea de la despedida. ¿no? Yo, que tengo ya 54 años, por ejemplo, mi padre murió cuando yo tenía 14, yo no le vi muerto. Porque la tendencia que tuvo nuestra familia para protegernos fue sacarnos del contacto con la muerte. Y creo que eso tiene que ver con un cambio que es antropológico y que nos hace vivir de espaldas precisamente a lo que somos como personas y creo que toda esa mirada y todo ese trabajo es importante hacerlo cómo es un buen morir un buen morir es parte del buen vivir yo creo no una vida eh, una muerte buena que, en la que además el proceso de despedida sea un proceso eh, afectivo también y sea un proceso un, acompaña de otra manera los duelos han venido funcionando de otra manera. Hay todo un trabajo alrededor de la, de la muerte que yo creo que es importante ¿no? y que tiene mucho que ver eh, con esa lejanía, con ese vivir de espaldas a la discapacidad, vivir de espaldas a la muerte, vivir de espaldas al envejecimiento, es decir, vivir de espaldas a todo eso y el valor que tiene el cuerpo, digamos, en, en, en, en nuestro marco social eh, lo tiene cuando el cuerpo es como una mercancía que permanece siempre como nueva y flamante que es una presión también que cae sobre las personas ¿no? entonces en esa mirada y en ese organizar la vida yo creo que, eh, lo decía Cristina Carrasco en el libro y a mí me parece muy importante ¿no? eh, hay todo un trabajo a hacer eh, para repensar una ciudadanía desde los derechos y desde las obligaciones y a lo largo de toda la vida desde que nacemos hasta que morimos, porque esa es la vida, desde que nacemos hasta que morimos, ¿no? Y lo que se produce es un desplazamiento tan grande al marco de lo estrictamente monetario y al marco de lo que llamamos económico, que solamente lo que tiene reflejo en las cuentas económicas del sistema, que todo lo que encaja ahí directamente no cabe y es inservible. Y en eso se nos desangran un montón de cosas, porque ya no solamente las personas viejas sino son las personas que llaman inempleables, las que son paradas de larga duración, son las personas que no son productivas para el mercado, son las personas que están siendo expulsadas de sus territorios en dinámicas extractivistas o por el cambio climático y que llegan a nuestras fronteras y son metidas en verdaderos vertederos de personas humanas, que son centros de internamiento de extranjeros y tal, porque esa vida humana no tiene valor. Salvini cuando... El, el, impidió que, lo, que el, el Aquarius, os acordáis, sí, sí. atracara en Italia y terminó atracando sí. en Valencia, Salvini eh, hizo unas declaraciones terribles, dijo, he impedido que un barco cargado de carne humana atracara en las costas de Italia. ¿no? Claro, La reducción a carne, la reducción al puro estado animal en una cultura que desprecia lo animal y desprecia la naturaleza, es un mecanismo claro de subordinación, por eso Simón de Beauvoir se, se rebelaba contra las mujeres cercanas a la naturaleza, decía no, no, las mujeres somos cultura, no solo somos cuerpo, somos cultura, porque en un modelo en el que el privilegio del hombre se sostiene sobre la separación radical de la naturaleza y del cuerpo, decía la emancipación, nosotras lo mismo, el problema es que seguimos teniendo cuerpo, Seguimos dependiendo de la naturaleza y por eso creo que la clave no es tanto el separarse de todo ello, sino renaturalizar también a los hombres que, son, eh, tienen, el mismo, que tienen cuerpo y que dependen igualmente de la naturaleza y subvertir privilegios. ¿no? Entonces, toda esa reflexión que haces a mí me parece súper pertinente. ¿no? Y decir que en ese sentido, mientras el Estado no hace lo que debe de hacer, mientras el Estado lo que hace mayoritariamente es desahuciar amplios sectores de la población y amplios sectores de personas de sus <risa> derechos, bueno, pues también hay resistencias que se van creando, como decía Alicia, ¿no? Y en los barrios pues aparecen eh, redes de cuidados compartidos, dinámicas barriales y comunitarias de gente que se cuida entre sí, eh, desde luego procesos que, que, en los que unas personas empiezan a hacerse para unas de otras básicamente por pura necesidad, por puro abandono institucional. ¿no? Y, y creo que esas resistencias también son importantes como laboratorios de experiencia y como, como, como resistencias y conformación de alternativa. Eh, por rescatar el, el comentario de, del caso austriaco, es verdad que los sistemas públicos eh, son sistemas deficitarios por naturaleza. Es decir, eh, los servicios públicos tienen que ser deficitarios. ¿Por qué? Porque tienen que primar la universalidad y la calidad en la prestación de servicios. Y esos beneficios no dan. ¿Qué está sucediendo cuando se externalizan eh, los servicios públicos? Que esos servicios públicos eh, se quiere revertir su naturaleza y que den beneficios. ¿A costa de qué dan beneficios? O de la calidad o de la universalidad. Que es lo que estamos... Eh, presenciando en este caso que, que exponía la compañera y estamos eh, eh, siendo testigos ¿no? cotidianamente eh, aquí en España también. Desde el momento en que no asumamos que los servicios públicos al ser universales y al ser eh, accesibles tienen que basarse en la calidad y en la universalidad y eso es deficitario por naturaleza, no vamos a ninguna parte. No podemos obtener beneficio cuando lo que queremos primar es la realidad de un sistema, o la universalidad de un sistema. Y en relación con, con este último debate, por verlo desde, desde otro punto de vista, yo creo que, que el, el núcleo, o al menos desde la experiencia que tengo de, de mi propia investigación años atrás, el núcleo de, de la cuestión es la tensión entre decidir y verte abocada. Es decir, si tú puedes decidir eh, cuidar a tus criaturas en casa y puedes decidirlo porque tienes una alternativa que es servicios públicos de cuidado de calidad, universales tú, eh, nadie puede poner en cuestión esa decisión pero es, es una decisión en la medida en que tú tienes alternativa cuando tú dices, no, yo eh, tengo que dejar mi trabajo porque mi madre tiene Alzheimer o tengo que pedirme una reducción de jornada porque mm, a mi hijo le pasa no sé qué, claro Ahí ya no estás decidiendo, ahí te estás viendo abocada porque no tienes alternativa de cuidados pública. ¿no? Por eso digo, es muy importante insertar en el debate al final el, el debate de clase ¿no? y, y ver cómo, eh, como venimos comentando todas a, a lo largo de esta tarde, cómo estas decisiones forzadas sobre, sobre cuidar están revirtiendo en aspectos materiales de la vida de las mujeres que tienen que ver, con sueldos eh, más bajos porque tienen en mayor medida eh, trabajos parciales o trabajos en el mercado eh, informal. Eh, va a tener consecuencias en sus pensiones, es decir, van a tener toda una serie de consecuencias materiales, pero de consecuencias también inmateriales, que tiene que ver con su salud, con su bienestar, con el, la capacidad de hacer aquello que desean realmente hacer, ¿no? la capacidad de proyectar un futuro que, es lo que se le está eh, robando a, a, a muchas personas que se están viendo abocadas a cuidar entonces es verdad que son debates eh, que tienen puntos en común, que es el punto de los cuidados pero a su vez son debates muy diferentes ¿no? el cuidado del final de la vida el cuidado de la infancia eh, el cuidado propio ¿no? eh, y cómo ese cuidado propio choca con con la precarización de, de, de nuestras vidas también. Eh, y, y, y como decíamos, eh, cuando nosotras estamos viendo que hay determinadas políticas que hacen mi vida peor y que están precarizando eh, mi vida... Eh, lo que nos damos cuenta, y eso hay un montón eh, de investigaciones hechas, es que las vidas que más precariza la política son las vidas que ya eran precarias. Y claro, eso genera bolsas, como decía ahora mismo Yayo, de lo que se está llamando en la literatura las vidas desechables, las vidas que no cuentan. ¿no? ¿Y qué sucede? Que las vidas que no cuentan, que las vidas desechables, eh, son vidas cuyo perfil está cambiando, porque cada vez más pertenecemos a esas bolsas de vidas desechables. Entonces, ¿no? Es, es un debate que necesitaríamos más, más, más, tiempo. más tiempo. Bueno, no sé si alguien se anima, a una última intervención. ¿Ahí? Sí. Eh, yo quería preguntar cómo abordar el tema de que con, con la situación de la igualdad, por ejemplo, en, pues en lo que de decía en el ámbito empresarial, de, de que haya una... en la contratación, ¿no? Por ejemplo. Eh, ¿Cómo... cómo ¿En qué punto o, o de qué manera te, te están contratando porque necesitan una X cantidad de mujeres para cumplir con esa política de equidad, igualdad, igualdad como sea? Eh, y y, y no te, o sea, te contratan por eso y no por, por lo que tú eres, porque al final creo que va un poco contradictorio, en contradicción de, de, de la valoración de la mujer como persona igualmente eh, potencialmente trabajadora en, en los mismos ámbitos. Y al final, vamos, yo he visto situaciones, y supongo que ellas incluso más, en las que te contratan por eso, porque hay que, hay que tener una, una cierta cantidad de mujeres, o hay que demostrar que somos ahora en este mundo tan de igualdad de género, vamos a demostrar que nosotros nosotras lo somos. Y, y cómo abordar eso, es decir, va en contra un poco de, del empoderamiento y de, y de la valoración, ¿no? Yo le daría la vuelta a la pregunta, y... Y pensaría, eh, ¿cuál es el motivo por el que el 90% de las personas que forman parte de comités de organización en grandes empresas sean hombres? ¿Pensamos realmente que es por meritocracia? ¿Porque tienen mejores currículum y tal? Más ahora, que nos licenciamos mucho más nosotras, sacamos mejores notas y tal. ¿O es por una razón patriarcal pura y dura? Porque mi sospecha, por supuesto, es que es una razón patriarcal. Y que nosotras, para romper esa brecha, tenemos que establecer cuotas. Y tenemos el mismo derecho a ser mediocre. Yo no quiero que me contraten porque soy excelente. Tengo el mismo derecho a ser mediocre que Rodrigo Rato. <risa> <risa> <risa> <risa> vale, pues si queréis lo dejamos aquí. No sé qué hora es, pero creo que sí. nos hemos sí. este. Menos cuarto. Menos cuarto. Vale. Vale,